Gracias, bienvenidos todos. Gracias por seguir confiando en Census Capacitación para seguir capacitándose. El día de hoy vamos a hablar del régimen de autotransporte 2021 con la característica de que vamos a hablar de las reglas 2021 y vamos a ir de una vez avanzándole a las reglas 2022. Precisamente porque, porque mucho del escenario que vamos a ver el día de hoy en algunas características, en algunos puntos sí será vigente en el 2022, pero otras ya no. Entonces, me he enfocado en tratar sí de hablar del tema, pero también darles un enfoque con visión hacia el 2022, porque evidentemente, como ustedes saben, hubo una reforma que va a cambiar la forma en que calculamos impuestos y algunos beneficios que hasta hoy teníamos ya no existirán. Así que veremos tanto lo que es régimen de autotransporte como una pequeña visión una pequeña mirada a lo que es el mundo del 2022, y por supuesto, si hablamos de autotransporte, es inevitable invocar a el tema que está en boca de todos el día de hoy, que es la carta porte, también lo tenemos, vamos a, a ver un enfoque desde lo que dicen a este momento las reglas, quiero ser muy enfático en decir a este momento, porque resulta que estamos todavía en un anteproyecto de resolución miscelánea, no hay una disposición firme publicada en el Diario Oficial de la Federación. Como no la hay propiamente, entonces todo lo que estemos diciendo ahorita de carta aporte puede ser sujeto a cambios. Ese es un punto. Porque bueno, hay, hay que recordar que en su momento se habló que iba a entrar en vigor el primero de enero del 2022. Pues no, resulta que es en diciembre. Pero lo peor del asunto es que los PAC... Los traen como, dicen por ahí, juegan con sus sentimientos, porque les dieron un formato y después les cambiaron el formato. Cuando salió la primera versión del anexo 1A, tenía unas especificaciones, especificaciones técnicas y posteriormente las especificaciones se fueron reduciendo. Ante ese escenario, pues evidentemente los diseñadores, los programadores dicen, a ver, dime, sí o no. ¿Se pone o no se pone? Ejemplo. Cuando salió la primera versión de este complemento cartaporte, decían que del chofer, del transporte, se iban a anotar los datos de su domicilio personal. Ahora resulta que ya no. Ese cambio a todos nos dejó, bueno, ¿se pone o no se pone? Luego, por otro lado, apenas el día de ayer hubo una plática del SAT. Y al momento que entramos a la sección de preguntas y respuestas, nos encontramos una sorpresa. Lo que decía en la primera versión, recuerden que la primera versión y la segunda del anteproyecto en cambio en la palabra carreteras federales. Es decir, antes se hacía una carta aporte nada más por aquellos que andaban en carreteras federales y eran transportistas y ahora todos los que andan en carreteras federales y locales. Resulta que en esta última sesión del SAT, en preguntas y respuestas a todas las preguntas, los muchachos que estaban ahí al frente dicen todo lo que es carreteras federales, cartaporte, carreteras locales, no. Espérate, lo que están diciendo no viene todavía viene el anteproyecto. Digo, el, ese es el problema, por eso quiero ser muy claro en la palabra anteproyecto. El anteproyecto está sujeto a modificaciones, así que lo que veamos hoy de cartaporte es conforme a las disposiciones vigentes al día de hoy, 6 de noviembre. Hacia adelante, esperemos que no las cambien, que las dejen así. Y ya veremos qué sigue. Les recuerdo que si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza utilizan la sección del chat. Y si lo creen prudente, también pueden avisarnos y con toda confianza les cedemos el micrófono para que nos den su linda voz y escuchamos su pregunta de viva voz. Bien, pues arrancamos hablando de lo que es el régimen del autotransporte. Tiene que ver con tres tipos de autotransporte. Carga, pasaje y turismo. Al decir carga, pasaje y turismo, estamos hablando de tres muy diferentes, pero son personas cuya actividad preponderante, su ingreso tiene que ver con esto. Carga, pasaje y turismo. Un punto relevante, si hablamos de una persona física, <coughs> debe de tener esto en su objeto social. Oye, ¿qué objeto social? Pues para nosotros, como persona física, lo llamamos actividad preponderante. Yo me registro en el SAT y digo, SAT, hoy quiero dedicarme al transporte de carga. Mañana el de pasaje, mañana el de turismo. <ríe> Tengo dos opciones. O cada día presento aviso de actualización de obligaciones o sencillamente dejo que las cosas estén así y que vayan dándose y meto todas. Y para no estar haciendo avisos todos los días, meto todas las obligaciones y puedo yo indistintamente dedicarme a una, a dos o a todas. Si fuera persona moral es otro boleto. Si fuera persona moral... Para yo poder hacer alguna o todas estas actividades, ¿qué necesito? En primer lugar, como sociedad lucrativa, ocupo que esté en mi objeto social. Que en mi objeto diga, me voy a dedicar a esto, a esto, a esto. Si empiezo a registrar actividades de las cuales no están en mi objeto social, el, pr el primer problema tal vez no esté con Hacienda. ¿Dónde está el problema? El problema va a estar con mis socios. Con aquellas personas que confiaron en mí otorgándome el poder de representante legal y que están dando cuenta que yo estoy haciendo con la sociedad lo que se me da la gana, no lo que pactamos en los estatutos. El segundo problema va a ser con el SAT. ¿Por qué? Porque evidentemente la autoridad va a decir, a ver, ¿Cómo que te dedicas a algo que no esté en tu objeto social? ¿Qué procede? Modifica tu objeto social y preséntame el aviso de modificación. ¿Por qué te hago estas observaciones? Te dije que íbamos a hablar de 2022, ¿verdad? En el 2022, si tú eres una persona que te dedicas a una actividad, ejemplo, comercio, comercio de dulces, y de pronto te dicen, oye, hazme un fletecito con tu camioneta, órale, lo hago. ¿Qué crees? La autoridad, si ve que haces un XML, y en ese XML utilizas la clave de autotransporte, y lo hace recurrentemente, te va a quitar tu clave de comercio y te va a poner la de transportista. Te va a cambiar en automático. Así que mucho cuidado con lo que facturas que sea coincidente con tu cédula de identificación fiscal, tu constancia de situación fiscal. Debe de ser coincidente, si no, la autoridad va a decir, bueno, espérate, si eres vendedor, no puedes prestar ese servicio. Ah, también lo presto. Vámonos. Entonces te cambió tu situación fiscal y agregamos esa actividad. Aguas. Mucho cuidado. O eres transportista o no lo eres. Y si no lo eres, la autoridad te va a hacer que lo seas si es que estás emitiendo CFDIs con esa clave de servicio. Más que de producto, clave de servicio. El autotransporte de carga en qué consiste <ríe> es el porteo de mercancías que se presta a través de un tercero. ¿Qué quiere decir un tercero? Yo no puedo llevar la mercancía a mi cliente o mi proveedor, no me puede mandar la mercancía y nos ponemos de acuerdo y contratamos a un transportista, el cual generalmente ven caminos de jurisdicción federal. Digo, generalmente. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un tramo que a lo mejor no requiere entrar por caminos federales. Se requieren, para prestar el servicio de autotransporte de carga, de un permiso que te otorga la secretaría. ¿Qué secretaría? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese permiso te lo otorgan después de que tú presentas un trámite, demuestras, que cumples con todos los requisitos y con él te comprometes a prestar el servicio de autotransporte. Aquí sí, cuando pides tu permiso, debes decirle que vas a prestar servicio de qué. Carga, pasaje o turismo. Puede ser uno, dos o todos, sí. Sí, puede serlo. ¿La prestación del servicio de autotransporte puede realizarlo por vehículos propios? Sí. ¿Qué pasa si yo al momento que me registro le digo comunicaciones y transporte? ¿Sabes qué? La neta del planeta no tengo vehículos, pero pretendo, pero pretendo hacer lo siguiente, rentar vehículos y que esos vehículos sean con los que se presta el servicio. Oye, ¿eso es normal? ¿Eso es legal? Sí. Totalmente válido, totalmente legal. Yo no tengo infraestructura para prestar el servicio de autotransporte. A lo mejor el carro con el que empecé a trabajar ya está muy viejito, ya lo quiero vender. Entonces, ¿cómo presto el servicio de autotransporte? Me vuelvo a lo que llaman algunos comisionista o contratista. Oye, requiero un flete para mañana. No te preocupes, mañana está aquí. Y tú te encargas de conseguirlo. Consigues un vehículo y luego ese vehículo le dices, ¿Sabes qué? Tú y yo nos arreglamos. Vas a tal lugar, vas a arreglar esto, lo llevas a tal lugar y me cobras a mí. No te metas con mi cliente, no te metas a donde lleva el producto. Tú y yo nos arreglamos. Llega a pasar, sí, es muy común que hay un tercero que sin tener vehículos es el que se encarga de prestar el servicio y por supuesto es el que cobra. Si me preguntas, oye, y a la carta aporte... La carta aporte la hace el que lleva la carga. El que lleva la carga, sí. Oye, pero no necesariamente es el dueño del vehículo. No. Te estoy diciendo que si yo me estás contratando a mí, a lo mejor yo soy el que voy a cobrar, pero el que lleva la carga es alguien más. El servicio de carga general consiste en el traslado de todo tipo de mercancías por los caminos de jurisdicción federal y siempre que en el mismo, cuando yo, per, yo pido el permiso para transportar, debo de decir con qué vehículos voy a prestar el servicio. Oye, no son mis vehículos, no, pero llevo un convenio con esta empresa y le digo, me vas a rentar cada vez que yo requiera dos, tres, cinco vehículos. ¿Cuáles? Y hacemos un contrato donde le especifico cuáles son los vehículos que están sujeto a arrendamiento. De tal manera cuando yo pido mi permiso de jurisdicción federal ante comunicaciones y transporte les digo, son este, este y este vehículo con los que voy a prestar el servicio y de antemano se sabe cuáles son con los que se va a prestar es un servicio de público está el servicio de cualquiera que me contrate, pero por otro lado si yo soy una persona que tengo un tráiler, que tengo un torto, que tengo un vehículo para transportar hasta 3 5 toneladas y no me interesa dárselo a nadie, puedo tener autotransporte de carga privado. Es decir, no es para absolutamente nadie más, es para mi autoconsumo, para mi autotransporte. No hay servicio a un tercero, no se lo presto a nadie. Si ese es el caso, déjame decirte algo, no vas a ocupar el servicio de permisionario de autotransporte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no lo requieres. ¿Por qué? Porque me está diciendo que toda la carga que vas a llevar, ¿de quién va a ser? Del mismo dueño del tráiler. Ah, es como si Enrique tiene mercancías y los transporta en un tráiler propiedad de Enrique, el mismo. En esos casos no requieres un permiso de comunicaciones y transportes. Esto se llama autotransporte de carga privado. Son vehículos de menos de nueve pasajeros, y de menos de cuatro toneladas. Si la, el propietario es una persona. Menos de cuatro, sí. Menos de cuatro. Más de cuatro, sí requiere permiso. Tratando de personas morales, hasta ocho toneladas. Esa es la gran diferencia. Buenos días, bienvenido Antonio. Al ser de carácter privado, no hay la posibilidad de que yo se lo rente, se lo ceda, o le preste servicio a un tercero. Cuando hablamos de autotransporte de pasajeros, es el que se presta en horarios establecidos, con una frecuencia de entrada y salida de vehículos de carga, la cual principalmente son personas. Aquí no hay transporte de carga, o si lo hay, es muy eventualmente. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los pasajeros llevamos algo de, trans, algo de carga, ya sea de mano. Buenos días, Genaro Noregón. Bienvenido. La carga principal son personas y casi siempre llevan una carga mínima de mano. O si es una distancia un tanto más distante, pues sí hablaríamos de que llevan otra carga. Un poquito más pesada, un poquito más grande. Cuando hablamos de autotransporte de pasajeros, también es necesario... Un permiso, un permiso que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para explotar, para cobrar, para lucrar con este servicio. No se vale que tú inmediatamente tengas una camionetita, subas gente y digas, ya soy transportista. No, debes de cumplir con determinados requerimientos en tu vehículo, debes de tener una zona donde vas a llegar, donde vas a descargar, donde vas a cargar. Entonces no es nada más tan simple como que digas, de a partir de mañana esto se vuelve a autotransporte de pasajeros. No, de entrada se ocupa un permiso. Ahora, dependiendo del tipo de servicio que vas a prestar, este tipo de autotransporte podríamos denominarlo de lujo, ejecutivo, de primera y seguramente para aquí en la región nos llamamos los económicos o los guajolotes plus. ¿Por qué los llamamos los guajolotes plus? Pues ya te imaginas qué es lo que carga la gente generalmente de, de transporte de mano. Por eso los llamamos así los económicos. Los servicios de lujo y ejecutivo operan viajes directos, directos, origen, destino, deben prestarse en un autobús con un modelo fabricado en el año que ingrese al servicio. Con un límite de 10 años contados a partir de la operación del servicio. Es decir, en estricto sentido, yo compro un autobús, lo meto, lo pinto, lo rotulo para que sea de transporte de pasajeros y va a durar un máximo de 10 años en operación. Oye, tú me dirás, oye, yo he visto unos que son muy viejitos. Pues sí, pero ¿qué crees? Hablamos 10 años contados a partir de la obtención del servicio, del permiso. Imagínate que tú y yo somos cuates, los dos damos autotransporte de pasajeros y me gusta el carrito que tú traes y te lo compro. Entonces tú lo das de baja, tenía cinco años trabajando con él, lo das de baja, me lo vendes, yo lo compro y yo le genero unas nuevas placas. ¿Por qué? Porque saco otro permiso. Entonces, un vehículo que ya llevaba cinco años contigo, ahora puede durar otros diez conmigo. ¿Por qué otros diez? Porque apenas acabo de registrarlo, apenas acabo de obtenerle un permiso, empezamos el conteo de nuevo de los diez años. Oye, a los cinco años ya no me gustó, se lo vendo a alguien más, lo doy de baja, el otro lo compra, tiene diez años para usarlo porque apenas lo va a registrar. Y si ves, ¿esto qué va a implicar? ¿Qué va a hacer? Que algunos vehículos duren bastante tiempo en operación y este plazo de los 10 años contados a partir de la operación del permiso, se lo brincan una y otra vez. Los servicios de primera también son viajes directos, tienen un origen, tienen un destino, no hay paradas intermedias, y ahí también tienen 10 años de antigüedad, con una limitante. ¿Qué crees? ¡15 años! Ah, en el primero sí decíamos que lo podían traer de aquí para acá, ¿verdad? Aquí no. En viajes de primera son 15 años a partir del año de fabricación del vehículo. Aquí sí es muy importante que me digan, a ver, ¿este vehículo cuándo? cuándo fue adquirido, qué modelo es? Modelo 2000, perfecto, ya no se puede utilizar un modelo 2000. ¿Por qué? Porque ya pasaron 15 años de su año de fabricación. Y estos es de primera, si tienen sus asientos reclinables, sanitario, aire acondicionado, en fin, más lujo que el servicio de lujo, qué ironía, ¿verdad?